Hace exactamente un año sucedió una de las peores violaciones a los derechos humanos que se han visto en México en los últimos años. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, soldados repelieron una agresión de supuestos delincuentes en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. El tiroteo resultó en la muerte de 22 presuntos delincuentes, incluida una menor de edad. Esta versión resultó ser una mentira de las autoridades. Ayer, precisamente, el ejército mexicano allá en Tlatlaya... Tuvo una valiente presencia y acción. En septiembre pasado, una investigación realizada por el periodista Pablo Ferri reveló que, según un testigo las muertes no fueron el resultado de un enfrentamiento, sino que los soldados ejecutaron extrajudicialmente a los presuntos delincuentes cuando estos ya se habían rendido. Un mes después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación donde confirmó que 15 de las 22 víctimas fueron asesinadas por el Ejército cuando ya habían sido sometidas. Ayer, la vocera del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que, a pesar de que un oficial y seis soldados esperan juicio por este caso, las autoridades mexicanas deben ampliar sus investigaciones para incluir a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidades en las ejecuciones de Playa. Investigar y llevar a los responsables ante la justicia es la mejor forma de garantizar que violaciones a los derechos humanos como estas no se repitan.